Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy hablamos de cómo suprimir el fondo verde en el vídeo que estemos editando. Se trata de aplicar el efecto croma sobre un clip en el que tengas fondo verde, de modo que deje ver el clip situado en la parte inferior. Es el efecto croma vamos a ver cómo se hace esto en primer lugar tenemos que importar el vídeo que va a ser la base el vídeo que nos servirá de fondo yo he cogido este que son unos pececitos de colores así muy tranquilos ellos pero podéis coger el que queráis abajo en las descripciones os dejo un par de direcciones que os serán de utilidad una vez tengo el vídeo voy aquí al menú pulso sobre lona y quiero cambiar el aspecto del vídeo voy a poner un aspecto cuadrado con una proporción de 1 a 1. pulso aquí y puedo ampliar el, el zoom para que se vea ocupe toda la pantalla Lo confirmo con el check ¿vale? y esto queda así este será el fondo del vídeo ahora voy a importar el vídeo que estará en la capa superior el que llevará el fondo verde para hacer esto tengo que pulsar en este menú sobre el símbolo PIP, que significa Picture in Picture, imagen en imagen, es este de aquí. Y sirve para superponer un vídeo sobre otro. Al pulsar PIP se abre la galería de imágenes, elige el vídeo o la, la fotografía que quieras, esto es un GIF, por ejemplo, que sale aquí nuestro amigo Travolta. Puedes cambiar el tamaño, vamos a poner aquí un poco a la izquierda, abajo y se quedará sorprendido al ver pasar al pez gordo de colores la imagen de travolta como veis lleva un fondo verde y vamos a aplicar aquí el efecto croma pulsas croma con el selector de color lo colocas sobre el fondo verde y ahora lo único que tienes que cambiar es la fuerza y la oscuridad cuanto más subes la fuerza se reduce el verde y la oscuridad lo que hace es que ese perfil verde se vea menos. Cuanto más oscuro, menos se ve. Tienes que poner fuerza suficiente para que no se vea verde alrededor de la imagen, pero mmm, sin pasarte porque si no te quita también parte de lo que no es verde. ¿vale? Así queda bastante bien, ¿lo veis? Este es el resultado. Vamos a añadir una segunda secuencia. Ahora vamos a añadir un gatito. Colocamos el cursor, sitúa el vídeo en el punto en el que quieres añadir, elige la imagen del gato, ¿ves? también lleva fondo verde, puedes cambiar el tamaño, puedes cambiar la posición, vamos a ponerlo al principio, de, al principio del vídeo, aquí delante, lo bajamos, lo vamos a hacer un, un poquito más grande y vamos a ponerlo en la parte inferior. Como si estuviese sentado, ¿vale? Entonces, ves, el gato se moverá cuando le quitemos el fondo verde. Para quitar el fondo verde, pulsa sobre croma el selector de color en el verde. Y lo mismo, ves, eh, cuanta más fuerza, menos se ve el perfil verde. Y lo mismo con la oscuridad. La oscuridad a la derecha hace que se vea menos. Entonces calcula eso, que, que quite la pantalla, pero que mantenga el perfil del gato. Muy bien, está aquí abajo, tranquilo, mirando, observando el paisaje y pasa el pez y dice, uy, ¿qué ha pasado? Fijaros que la imagen desaparece cuando acaba el clip. Voy a hacer un poquito más grande para que se vea mejor. Fijaros que cuando acaba el clip, el gato desaparece de repente. Entonces vamos a ponerle una transición para que aparezca y desaparezca con una pequeña disolución, para que no sea tan brusca la entrada y la salida. Coloco el gato aquí al principio del vídeo. Para aplicar la transición, Primero pulsa sobre clip, después aquí en el símbolo de editar. ¿Veis? Aquí se abren las transiciones, tenéis las transiciones básicas y las que tienen efecto loop. Lo que pone el lazo son efectos eh, animaciones. Cogemos la transición básica, esta que es una disolución. Este selector de arriba es el tiempo, cuanto más a la izquierda más rápido, cuanto más a la derecha más lenta la la disolución. Tienes marcar y desmarcar que es la entrada y la salida, puedes poner la misma disolución en la entrada que la salida y es lo que vamos a hacer nosotros. Fijaros, veis ahora ya no aparece de repente, sino que hay una transición, que es una disolución que hace que aparezca y desaparezca suavemente. Perfecto. De acuerdo, podemos hacer lo mismo con el clip de travolta. Recuerda, primero seleccionas el clip. Aquí vamos a poner solo el final solo la salida cogemos solo desmarcar el selector del tiempo fijaros que está como antes vemos cómo queda aparece de repente pero veis desaparece poco a poco con la transición que hemos puesto ahí está bueno el efecto este de pantalla verde puede estar bien para Hacer vídeos divertidos, vídeos entretenidos... Bueno, es un efecto que llama mucho la atención. Esperamos que os haya resultado de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y gracias por estar aquí.